Hoy en Farmacius.com te presentamos Kire Emulsión Limpiadora Japonesa de Gema Herrerías. Un limpiador de base al agua que te ayuda a retirar eficazmente los restos de polución, la suciedad de la piel y cosméticos como el maquillaje o la protección solar de la piel del rostro. Ayuda a hidratar y regenerar mientras protege la piel. Gracias a sus ingredientes, con propiedades emolientes e hidratantes, está indicado para todo tipo de pieles. Entre sus beneficios, encontramos que ayuda a limpiar y desmaquillar la piel de forma eficaz, que nos aporta una gran hidratación y elasticidad mica, que contribuye al incremento de la protección cutánea y que tiene muy fácil extensión sobre la piel del rostro debido a su textura muy suave. Además, aporta un agradable aroma. Entre sus componentes principales, encontramos la manteca de karité, que es un hidratante y emoliente que ayuda a calmar y proteger la piel de las agresiones externas gracias a su contenido de antioxidantes como la vitamina A, E y triterpenos. Aceite de almendras dulces, que cuenta con un contenido alto en ácido oleico y linoleico, además de vitamina E y vitaminas de grupo B, que conjuntamente ayudan a nutrir la piel aportándole elasticidad. Coco glucoside, que es un tensoactivo no iónico con propiedades limpiadoras suaves y acondicionadoras de la piel. Disodium lauryl sulfosuccinate Es un tensoactivo aminoico comúnmente utilizado por la suavidad con la piel y disminución de la irritación cuando se utiliza conjuntamente con otros tensoactivos. Sodium cocoil y setionate. Es un tensoactivo aminoico con propiedades ucmeantes y espumantes, que no se ve afectado por la dureza del agua, es suave y tiene una buena compatibilidad cutánea. Y extracto de pepino, que cuenta con un alto contenido en aminoácidos, además de propiedades calmantes, hidratantes y antiinflamatorias, que son beneficiosas para el cuidado de nuestra piel. Está indicado para todo tipo de pieles que deseen un limpiador de agua que sea respetuoso con la piel, y no deje sensación de sequedad, tirante o un residuo graso. Mantener en un lugar fresco, seco y fuera del alcance de los niños. Se recomienda aplicar mañana y noche sobre el rostro previamente humedecido una pequeña cantidad a la vez que realizar movimientos circulares haciendo un masaje hasta lograr formar una ligera espuma. Posteriormente aclarar con abundante agua. Y recuerda, si quieres comprar la kire emulsión limpiadora japonesa de gema herrerías está disponible en farmacias.com Te dejamos el enlace al producto en la descripción del vídeo y no olvides suscribirte